hemos venido con un solo propósito. Engrandecer el Señorío de nuestro Dios que está en los cielos. Mira a un tuado en esta noche. Póngase de pie y alabe y engrandezca y glorifique el nombre del Señor. Pero el Espíritu Santo que está en medio nuestro hizo lo que tenía que hacer para que esta voz salga. Gloria al Padre Gloria al Hijo Gloria al Espíritu Santo Hermanos No se encuentran aquí, solamente te pedimos Que tengas misericordia De cada uno de ellos que sea tu espíritu Redarguiendo sus corazones allá en la distancia De manera que ellos puedan sentir la inquietud De estar aquí en tu casa, Señor a Ayúdalo, maestro, los Dios del cielo Para que juntamente con nosotros Puedan seguir caminando Ten misericordia de nuestros hermanos y ten misericordia de cada uno de nosotros En esta preciosa noche glorifícate De una manera especial en todo lo que se va a realizar aquí Que al final te vamos a dar toda gloria y toda honra Porque solamente a ti te pertenece en el nombre de Jesús Amén y Amén, Gloria a Dios En esa misma comunión buscamos el Salmo 100 Y le damos lectura a todos a la vez en el nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo que está aquí en medio de nuestro Amén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 Y su verdad por todas las generaciones El Señor añada bendición a su poderosa palabra Gloria a Dios Así que hermano, En esta preciosa noche Los que hemos llegado a la casa de nuestro Dios Levantamos nuestras manos al cielo Y adoramos al Padre Adoramos al Hijo Adoramos al Espíritu Santo Porque Él ha sido bueno con nosotros Te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos Te glorificamos Maestro Bendecimos tu nombre Gloria, gloria, gloria a Dios Gloria a tu nombre, gloria a tu nombre. Maravilloso nuestro Dios, grande nuestro Dios. Cantamos y adoramos a nuestro Dios en esta preciosa noche. Santo hermano, Dios les bendiga. Alaba lo que Él vive. Gloria al Señor. Este cántico es un clamor que quizá usted lo ha hecho en algún momento de su vida. Donde sentimos que en el silencio Dios nos puede responder que Dios nos ha dejado, que Dios se ha olvidado de nosotros. Y dice así. Señor, escucha mi clamor y sana mi interior. Siempre te necesito en mi corazón porque siento voy a desmayar Si tú no llegas ya Dame las fuerzas Para pelear Te necesito En estos momentos Pero ahora escucho la voz De tu espíritu diciendo Que tú siempre llegas a tiempo Recibo unción Recibo poder, recibo la fuerza para vencer Como un fuego que me llena De la cabeza a los pies Recibo la paz en mi hogar, recibo poder en mi debilidad Por eso hoy yo he comprendido Que sin ti, sin ti Me dijo así, hoy he escuchado tu oración y sanaré tu interior, porque yo sé que me necesitas en tu interior, tú sientes que vas a desmayar si yo no llego ya. Te entrego la fuerza para pelear, tú me necesitas en estos momentos. Y escuchas la voz de mi espíritu diciendo que yo siempre llego a tiempo. Recibe unción, recibe poder, recibe la fuerza. Un fuego que te llena. Aleluya Y piensas que en la batalla No puedes más Y piensas que en la batalla morirás Pero Él te dice lo no tires Aligante Dios Cesar ahí En medio del de problema Él se meterá Y te defenderá No tires la toalla Métete en el ring. Tú sigues peleando No enganches los guantes Pelea, pelea, pelea Y no entienden tu lucha No entienden por qué lloras No entienden Por qué has querido soltarlo todo Pero el que conoce se llama el Señor el, el que te consuela El que te oye de rodillas Y te dice pelea Esa es la respuesta de Dios Le diste al Señor quiero soltarlo todo Le diste al Señor quiero salir corriendo pero el Señor te responde. Feliz. I'm verdadero del espíritu santo que se resiste al toque verdadero de dios nadie puede resistirse la tierra tiembla de esté radiando el alba dile al Señor como Jacob yo no me suelto dile al Señor como Jacob hasta que tú no me entregues mi petición yo no me soltaré hasta que tú no me entregues lo que yo necesito yo no me suelto yo no pierdo la esperanza yo no pierdo la fe porque tú lo prometes Sea sanado, no te salgas del camino, no te sueltes de la mano del Maestro que llegará al otro lado, porque el Señor lo prometió. Dios te bendiga, Dios te guarde hacia adelante en el Señor. Gloria a Dios, maravilloso y poderoso nuestro Dios. Dios le bendiga nuevamente, hermano. Dios le bendiga más. Damos gracias a nuestro Dios porque estamos en su casa en esta preciosa noche contento y gozoso de poder estar en la casa de nuestro Dios invito al pueblo que nos pongamos en pie y buscamos el Salmo número uno. le damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo que está aquí en medio de nuestro amén Gloria a Dios Salmo número uno. Gloria a Dios Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos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 ni los pecadores en la congregación de los justos Porque Jehová Conoce el camino De los justos Mas la senda de los malos Perecerá Gloria a Dios Maravilloso y grandioso es Nuestro Dios El grupo de oración con un cántico Amén. Gloria a Jesús. Dios bendiga al pueblo esta noche. Definitivamente se siente la presencia del Señor de una manera especial. Gloria a Jesús. Y vamos a cantar este coro, Gloria al Señor, que siempre le digo los, los milady. Aleluya. Y dice así, Gloria a Jesús. Cuando Faraón dejó ir al pueblo. Jehová les guió por el desierto cuando el faraón dejó ir al pueblo Jehová les guió por el desierto y él iba delante de ellos y él iba delante de ellos por el día columna de nubes por la noche columna de fuego por el día columna de nubes por la noche columna de fuego, de día a la nube, de noche el fuego, de día a la nube, de noche el fuego, de día y de noche, Jehová iba con ellos, de día y de noche, Jehová iba con ellos, cuando el faraón dejó ir al pueblo. Amén, hermano, gloria a Dios. Nos ponemos en pie y oramos por las ofrendas. Te adoramos, Señor, y te glorificamos, Señor. Te damos gracias, Dios del cielo, porque tu Espíritu Santo se ha dejado sentir aquí en medio nuestro. Ahora te presentamos la ofrenda de los tiempos que se van a recolectar. Suplicamos, Maestro, que toque el corazón del pueblo para que podamos ofrendar y amar conforme a tu voluntad. <coughs> Ayúdanos, Señor, a dar de lo que tú has dado para que esta tu obra pueda continuar hacia adelante. Bendice de gran manera, aquellos hermanos, que con sacrificio. Traen su tiempo y su ofrenda a tu casa Glorifícate de una manera especial en sus vidas, Señor Permite Señor que podamos seguir dando de lo que tú nos has dado Para que esta tu obra pueda seguir hacia adelante Bendice en gran manera el sacrificio que, tiene, que traen nuestros hermanos Con su dinero Señor, con su ofrenda y con su tiempo a tu casa Glorifícate en cada uno de sus vidas, en el nombre de Jesús, Amén Amén. Amén Gracias Señor A tu nombre gloria Iglesia estemos de pie Padre Padre bueno gracias De lo profundo de nuestro corazón te decimos gracias Padre Que por segunda vez en este día nos concedes el honor La bendición, el privilegio de estar en tu casa cuando estamos viendo que ese día se acerca muchas, muchas, pero que muchas gracias de lo profundo de nuestro corazón te decimos que ha... muchas gracias Padre, gracias y gracias a que no llegamos con las manos vacías de lo que nos diste te damos aquí está el diezmo que a ti te pertenece aquí está la ofrenda que ha salido de cada corazón por favor, recíbelas la voy a depositar en el altar para que en el poder de tu palabra este dinero sea limpio, descontaminado, santificado. En Cristo Jesús. Amén. Señor, a tu nombre, gloria. Nuestras almas te alaban, Padre. Gracias, gracias. Bendito sea tu santo y precioso nombre, mis amados. Buenas noches, Dios les bendiga. A Dios la gloria, a Dios la honra, a Dios el honor que nos concede la bendición, el privilegio por segunda vez en este día tener nuestro culto de adoración y de alabanza y de estudio de la palabra ante la presencia del Señor esperemos que ustedes no cedan hermano porque son muchas las iglesias que han cedido domingo en la noche y han cerrado los cultos domingo en la noche por Precisamente por, este, por esta misma situación Donde hay un pequeño remanente en la casa del Señor Esta mañana la iglesia católica estaba llena Y esta mañana la iglesia de las rocas tenía una buena asistencia Pregunto yo ¿Estaremos haciendo conciencia, noción, entendimiento de lo que significa un culto ante la presencia de Dios por eso es que en este momento histórico mío, son algunos detalles en nuestra vida que hay que seguir corrigiendo repito que hay que seguir corrigiendo porque no le podemos permitir al mal al pecado que está en nosotros que siga gobernando nuestra vida como le dé la gana porque no es otra cosa, hermano, hermano, no es otra cosa que el pecado que habita, que mora en el cuerpo de Cristo, se manifiesta en forma especial cuando Él sabe que le van a atacar. Repito, cuando, en forma especial cuando Él sabe que hay una iglesia que va a atacar directamente al pecado. Así que tenga Dios de nosotros y nos ayude a entender, a entender. Qué hora es en el reloj de Dios. Nos ponemos de pie y volvemos a Primera de Pedro y volvemos al capítulo 4. Gracias, Señor. Y damos lectura.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 aquí está este pequeño remanente que ha llegado a tu casa ahí está el pueblo en los hogares ahí está el pueblo en cada uno de los hogares que están en sintonía con esta programación en esta noche a ti te damos toda la gloria y toda la honra que por segunda vez en este día podamos tener la oportunidad de reunirnos adorar, glorificar, engrandecer tu nombre y entrar en a escudriñar el Evangelio para poder entender realizar nuestra misión de cuerpo de Cristo en este momento histórico que nos ha tocado vivir toda la gloria toda la honra sea para ti en el nombre de Jesús yo me enfrento a todo espíritu contrario a la presencia del Espíritu Santo que quiera manifestarse los atos lo declaro inoperante me concerto con este pueblo y lo echamos fuera. igualmente en los hogares Padre mío tu mano de amor de misericordia tu santo y bello espíritu ponga en vergüenza a todo espíritu contrario a la presencia de tu espíritu santo en el nombre de Jesús Amén Amados nunca en mi vida cristiana había entrado en el conocimiento que estamos entrando en este momento toda mi vida te he servido al Señor en espíritu y en verdad mi corazón es de él mi voluntad la estoy rendiendo a sus pies buscando la manera y alternativa por 42 años de agradarle en todo lo que Él quiere que se le agrade. Pero nunca, repito, nunca el Espíritu Santo me había dirigido a lo que me está dirigiendo ahora. Me acuerdo el día en que me dijo, ahora ocúpate de los que quieren procurar entrar y no podrán. Avísale la razón, las circunstancias que están viviendo para que puedan enderezar su camino. Y dentro de la revelación, ¿por qué razón muchos procurarán entrar y no podrán? Ahora viene el conocimiento. Ahora viene el conocimiento. Que nunca lo habíamos enseñado y nunca lo habíamos visto que ahora oiga que ahora van a levantar un pueblo vivo repito, van a levantar un pueblo vivo y si van a levantar un pueblo vivo repito, si van a levantar un pueblo vivo, tenemos que entender, repito tenemos que entender que Dios no se casa con nadie repito que Dios no se case con nadie que el que va a ser levantado vivo repito que el que va a ser levantado vivo va a ser levantado vivo porque entró en la salvación que está reservada para ser manifestada en el tiempo postrero esa salvación esa salvación solamente la van a disfrutar los que logren la perfección repito los que logren la perfección lograr la perfección en este momento histórico no va a ser fácil repito no va a ser fácil va a ser un trabajo fuerte va a ser un trabajo difícil porque así lo muestra él Evangelio y en forma especial, repito y en forma especial Jesús, repito Jesús se dedicó a sacar a la luz a sacar a la luz en su persona en su persona el poder del pecado eso como que nunca había cuadrado y como que la gente no puede entender que Jesús y el pecado que Jesús y el pecado tienen alguna generación perdóneme hermano pero Jesús es 100% hombre y para ser 100% hombre tenía que entrar en la dimensión del pecado que el hombre había entrado por eso repito por eso en este momento histórico estamos sacando a la luz repito estamos sacando a la luz repito estamos sacando a la luz la verdad del evangelio la razón principal por la cual por la cual una multitud de millones de millones que están en el cuerpo de Cristo procurarán entrar el día del arrebatamiento y no podrán. Y es, y es, y es, y es, que nosotros, repito, que nosotros, esto suena duro, suena difícil, pero tengo que decirlo, que nosotros, los que somos salvos por gracia, los que somos salvos por gracia, levante la mano, amén, sí Señor, los que somos salvos por gracia, tenemos que entender que esta salvación que tenemos no nos sirve para arrebatamiento vivo repito no nos sirve para arrebatamiento vivo que la salvación que está reservada para ser manifestada en el tiempo postreo del arrebatamiento es una salvación para hombres y mujeres que quieren entrar en el estado de la Perfección. ¿Me está oyendo, hermano? Como consecuencia, amado mío, para yo entrar en el estado de la perfección, tengo que entender que hay un solo, hay un solo problema, un solo problema, un solo problema, uno, uno solo. ¿Cuál? Que en pecado me parió mi madre. ¿Alguien más? Y que la salvación que tengo y que la salvación te, que tengo hermano, escuche por favor le puso un parcho a mi pecado ¿Qué usted dice que la salvación que tengo le puso un parcho a mi pecado porque por 42 años yo había entendido que yo era salvo por lo que hizo Jesús y no por lo que yo hiciera porque era un regalo salvo por gracia es un regalo de parte de la Trinidad de Dios pero salvo por la salvación que está reservada para ser manifestada en el tiempo postrero hermano mío no es por la gracia de Dios es por mi obediencia al Evangelio entonces lo primero que yo tengo que entender repito lo primero que yo tengo que entender es que la salvación que yo tengo, Cristo acabó con el pecado. Jesús, perdón, Jesús acabó con el pecado. Venció al pecado. Venció al diablo. Venció al demonio. Venció al mundo. Venció todo. Y me regaló. Pero, pero, pero, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo tienen planes de celebrar una boda en la Patria Celestial. Entonces, si van a celebrar una boda, escúcheme, si van a celebrar una boda, tienen que buscar quiénes son los que cualifican para ser esposa del cordero. Escuche, la esposa del cordero no sale del regalo, la esposa del Cordero no sale del regalo. ¿Qué regalo? Por gracias soy salvo. Ese es el regalo para los muertos en Cristo. La esposa del Cordero sale de un pueblo. Repito, de un pueblo que tomó y se formó el mismo pensamiento que se formó Jesús. Enfrentarse al pecado. Entonces puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne ¿dónde estuvo la victoria de Jesús? ¿dónde estuvo la victoria de Jesús? Escuche por favor ¿dónde estuvo la victoria de Jesús? en la carne ¿Cómo? ¿Qué? Porque Él venció la carne Porque Él venció el pecado ¿Me está oyendo? Primero venció el dueño del pecado Y después venció el pecado Escucha ahora Pero cuando fue a vencer el pecado Dejó ilustrado Completito todo Lo que había que hacer Para vencer al pecado repito, qué había que hacer para vencer al pecado y esta es la clase más importante jamás existida para que el pueblo pueda tener la oportunidad, repito para que el pueblo pueda tener la oportunidad de lograr la victoria, arrebatamiento en vivo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 Este es Julio Giba Carne. Oiga, este es Julio Giba Carne. Este es el que usted está viendo. Usted no ve a Julio Giba Alma. Usted no ve a Julio Giba Espíritu. Usted está viendo Julio Giba Carne. Esto que está aquí. Entonces, Julio Giba Carne. Repito, Julio Giba Carne. Le van a avisar. Repito, le van a avisar. Cuándo iba a llegar la época, el tiempo repito, el tiempo de Julio Jiva carne, repito de Julio Jiva carne entrar, entrar entrar en la preocupación que es lo que hay en esta carne Julio Jiva, yo, Julio Jiva no tiene problema en enfrentarse a la muerte Julio Riva no tiene, no tiene temor De enfrentarse a un accidente Julio Riva no tiene problema Si la muerte me visita Porque Julio Riva está agarrado De lo que Cristo hizo Pero ahora viene la transformación De que Julio Riva Si quiere ser salvo En este momento histórico Que le están avisando a Julio Riva está viendo las pestes Julio Giva está viendo el hambre. Julio Giva está viendo los terremotos en diferentes lugares. Julio Giva está viendo el calentamiento global. Julio Giva está viendo los engañadores en el cuerpo de Cristo. Julio Giva está viendo el sueño en el cuerpo de Cristo. Julio Giva está viendo a Sodom y Gomorra activada en el planeta Tierra. Entonces Julio Giva tiene que reaccionar. Entonces el cuerpo de Cristo tiene que reaccionar y tiene que despertar por eso que dice es hora ya de levantarnos del sueño porque esta es la hora y este es el momento donde tenemos que entender que el cuerpo de Cristo está entre la vida y la muerte el cuerpo de Cristo está entre la salvación y la condenación el cuerpo de Cristo está entre ajebazamiento y vómito y yo, ten, y yo tengo yo tengo yo, yo tengo yo tengo que entrar en la preocupación en la preocupación porque la salvación que tengo no me sirve para arrebatamiento vivo la salvación que tengo me sirve para muertos en Cristo si yo quiero si yo quiero ser levantado con el pueblo que se va vivo yo tengo que armarme del mismo pensamiento que se armó Jesús. El pensamiento que se armó Jesús es este. Tengo que acabar con el pecado que habita en mi carne. ¿Me está oyendo? Por eso es que en este momento histórico nosotros tenemos que entender lo siguiente. Pelear contra la carne. pelear contra la carne mejor es pelear con el diablo en persona oiga yo tengo una experiencia de un enfrentamiento con el diablo enseguida se me se me forma, se me arma en mi mente y mi corazón yo te reprendo en el nombre de Jesús y tengo la victoria contra el diablo dígale al pecado yo te reprendo en el nombre de Jesús dígale al pecado y yo te reprendo en el nombre de Jesús y usted va a notar repito y usted va a notar y va a ver con toda claridad que el Pecado, escúchame por favor. El único que lo puede parar soy yo. Eso me suena al tibet. Cuando por primera vez se mencionó la palabra pecado en la Biblia, Génesis capítulo 4, verso 7 lo hemos leído en muchas ocasiones, donde, donde Eva empezó a reproducir y a llenar la tierra de pecado. ¿Me está oyendo? Eva fue la que empezó a reproducir y a llenar la, la, la tierra de pecado. Y cuando, y, cuando, y cuando parió, los primeros dos muchachos se llamaron ¿cómo? Caín y a ver y le dice Dios a Caín si bien hicieres no, será enaltecido. no serás enaltecido y si no hicieres bien el pecado está a la puerta o sea le está diciendo Dios le está diciendo Dios dentro de ti hay uno que se llama ahora pecado tú te llamas Caín pero dentro de ti hay uno que se llama ahora pecado. Y dice, y dice Dios, con todo esto a ti será su deseo. Y tú te enseñorearás de él. Entonces escúcheme, por favor. Aquí es que viene la enseñanza. ¿Cuál enseñanza? ¿Cuál enseñanza? La que nos dio Jesús. Repito, la que nos dio Jesús. Repito. La que nos dio Jesús. Vamos allá un momentito. Mateo. Mateo 26. 37 y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo comenzó a entristecerse cuando en la Biblia aparece Jesús triste cuando en la Biblia aparece Jesús triste en ningún sitio porque no porque nunca se había enfrentado al pecado se había enfrentado al diablo pero nunca al pecado y ahora viene la confrontación literal del pecado que habitaba en Jesús porque Dios lo hizo pecado y en pecado lo parió su madre ¿me está oyendo? entonces, entonces si él pretendía si él pretendía el plan de Dios de usarlo a él como el Cordero de Dios que venía a quitar el pecado del mundo él tenía que tener un enfrentamiento, una confrontación con el pecado y aquí tenemos la confrontación, repito y aquí tenemos la confrontación en cuanto empezó la pelea la batalla de Jesús con el pecado empieza el pecado a manifestarse tratando de tomar dominio y control de la mente repito de la mente y del corazón de Jesús y dice comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera escucha ahora, escucha ahora cuando se entristeció y se angustió Vino el, vino el impacto, vino el impacto sobre el alma de Jesús. ¿Dónde dice la Biblia que el Padre tiene alma? aquí tenemos a Jesús y viene, y viene el impacto sobre el alma y dice con toda claridad mi alma está muy triste hasta la muerte muy triste hasta la muerte entonces ¿qué es el pecado porque cuando estaba angustiado, entristecido en gran manera, y su alma estaba muy triste hasta la muerte. Entonces, ¿qué es el pecado? Vuelvo y pregunto, ¿qué es el pecado? Escuchen, por favor. Porque usó la lengua de Jesús, usó la mente de Jesús. Usó todo la composición de lo que es Jesús. Y sacó, y sacó, y sacó, y sacó. Y se escondió el pecado dentro de la oración de Jesús. Mire, mire, mire qué clase de. Mire qué clase de, de pensamiento y mire qué clase de, de enseñanza hay ahí. Se escondió el pecado dentro de la oración de Jesús. ¿Cómo es eso? ¿cómo es eso? y en 39 yendo un poco adelante se postró sobre nosotros cruz otro orando orando ¿qué oro? ¿qué oro? ¿qué oro? ¿qué oro? ¿qué oro? ¿qué oro? ¿qué oro? ¡Padre mío! ¡Padre mío! ¿cómo? ¿qué? ¡Padre mío! ¿quién dice eso? Jesús ¿quién lo dice? ¿quién lo dice? ¿Quién lo dice? Sí. Padre mío Si es posible Pasa de mí esta copa En otra palabra Padre mío cancela el plan ¿Salía eso de Jesús? ¿Salía eso de Jesús? No, de Jesús. Salía de Jesús. Escucha ahora. Porque en cuanto Jesús escuchó lo que él dijo, dijo, no se haga mi voluntad. Entonces, ¿dónde estaba la voluntad de Jesús? Cancelar el plan. ¿Y de dónde le venía esa voluntad a Jesús? ¿De dónde le venía esa voluntad a Jesús? Del mal, del pecado, habitaba en él. ¿Usted está oyendo hermano? Porque yo estoy trayendo, yo estoy trayendo la experiencia de Jesús y, y, y la expresión es, si eso le pasó a Jesús, ¿qué, va, qué me va a pasar a mí? ¿Está oyendo, hermano? Porque tenemos que entender lo siguiente, amado mío, escúchame, aquí dentro de esta carne hay algo que está vivo, que se llama pecado. Romano. capítulo 13 comano capítulo 13 verso 11 En adelante. Dice, y esto, conociendo el tiempo. ¿Qué tiempo, Pablo? ¿Qué tiempo? El tiempo del ajebatamiento. es conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos de qué? ¿De qué sueño? sueño de del sueño de las diez vírgenes Muy bien. Porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos Escucha ahora la noche está avanzada y se acerca el día desechemos pues las obras de las tinieblas y ahora yo puedo entender desechemos pues las obras del pecado oiga Vistámonos de las almas de la luz del Evangelio oye ahora andemos como de día honestamente no en glotonería pecado no en borrachera pecado no en lujuria pecado no en lascivia pecado no en contienda pecado no en envidia pecado sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos, entonces, dónde está el pecado, repito, dónde está el pecado. Acuérdense de esto, ya Jesús había vencido al diablo en el desierto, lo venció, pero ahora está enfrentándose a su pecado. ¿Dónde está el pecado? En la carne de Jesús y en la carne. Mía y tuya Por eso es que en este momento Escúcheme por favor Ahí mismo Romano. En el capítulo 7 Ahí mismo Romano, En el capítulo 7 en el verso 14 en adelante porque sabemos que la ley es espiritual mas yo soy carnal vendido al pecado ¿Quién habla ahí? el apóstol Pablo, oiga bien porque lo que hago no lo entiendo pues no hago lo que quiero Sino lo que aborrezco, eso hago. Ahora puede entender a Jesús. Repito, ahora puede entender a Jesús. ¿Por qué Jesús? ¿Por qué Jesús? Repito, ¿por qué Jesús salió, salió, salió? Orando. Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa. ¿Era deseo de Jesús eso? No. ¿De quién era deseo? Del pecado que moraba en Jesús. Y dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Lo que aborrezco. ¿No fue lo que le pasó a Jesús? ¿No fue lo que le pasó a Jesús? Oiga, oiga, oye. Y si lo que no quiero, esto hago apruebo que la ley es buena de manera que ya no soy yo quien hace aquello sino el pecado que mora en mí entonces ¿qué es el pecado? entonces ¿qué es el pecado? el pecado eh, es el que trae el pleito el pecado es el que trae el celo el pecado es el que trae la envidia el pecado es el que trae la contienda el pecado es el que trae la murmuración el pecado es el que trae la amistad el pecado es el que trae la amistad con el mundo el pecado es el que trae la joven indecorosa el pecado, el pecado, el pecado, el pecado el pecado, el pecado, el pecado entonces ¿qué es el pecado? el pecado es el plan satánico dentro de cada ser humano, incluyendo a Jesús repito el pecado es el plan satánico dentro de cada ser humano, incluyendo a Jesús. Jesús, Jesús, cuando él oyó que dijo, pasa de mí esta copa, de inmediato reaccionó, pero no se haga mi voluntad. Pero no se haga mi voluntad. Pero no se haga mi voluntad. ¿No fue eso lo que le dijo una vez Pedro? Cancela el plan de salvación y no permita que te hagan daño. Porque él dijo: Yo tengo el estadio, que yo suba a Jerusalén y sea muerto. Y cuando Pedro escuchó eso, se acercó a Jesús: Jesús, Jesús, Jesús, no permita que eso te pase, no permita que eso te pase. ¿Quién se acercó a Jesús? Pedro o el pecado que habitaba en Pedro pero vea la capacidad y la inteligencia del pecado usted está honrando el pecado, no yo estoy honrando el pecado estoy sacando a la luz lo que es el pecado porque, nos, porque, porque ahora somos nosotros repito, ahora somos nosotros los que nos vamos a enfrentar al pecado repito, ahora somos nosotros los que vamos a tener un, un, una confrontación con el pecado, escucha, escucha, escucha porque el Espíritu Santo que es nuestro ayudador el Espíritu Santo que es nuestro ayudador, amados míos le han dado instrucciones, detente y cabecearon todas ¿quién es toda? prudente e insensata y el y, y, y, y al ceder y al ceder la intervención del Espíritu Santo con el cuerpo de Cristo se activa el pecado porque el que tenía bajo control al pecado en el cuerpo de Cristo se llama Espíritu Santo pero ahora yo tengo que aprender a pelear yo tengo que aprender a pelear contra el pecado porque ese es el anhelo y ese es el deseo que tuvo Dios desde el principio. Verme a mí. Repito, verme a mí pelear contra el pecado. Escucha ahora, como peleó Jesús. Oiga, si bien hicieres, no serás enaltecido. Si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Oiga, con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñarás de él. Entonces, entonces esa es la primera vez que se menciona el poder del pecado. Y desde el principio, desde que desde, desde, desde que desde que entró el pecado a actuar sobre la paz de la tierra, el Padre dijo, "Ustedes tienen autoridad contra el pecado." Y sigue diciendo Yo sé que en mí Esto es en mi carne No mora el bien ¿Por qué? Escuche ¿Por qué? Porque donde se parqueó el pecado No es en mi alma Donde se parqueó el pecado No es en mi espíritu Se parqueó el pecado en mi carne ¿Me está oyendo? Y exactamente se parqueó Se parqueó, se parqueó en la carne de Jesús repito, se parqueó en la carne de Jesús escucha ahora, escucha ahora pero el pecado estaba inactivo repito, porque el pecado estaba inactivo ¿quién lo tiene inactivo? el Espíritu Santo que estaba donde? en Jesús ahora, el Espíritu Santo le ordena. Entra en un estado de quietud, deja que el cuerpo de Cristo se manifieste en cuanto el Espíritu Santo cede, se activa el poder del pecado, donde en el cuerpo de Cristo. Por eso estamos viendo en este momento que el cuerpo de Cristo ha tomado la posición y la decisión de hacerse ami, ami, en amistad con el mundo. Repito, está en amistad con el mundo, y usted ve ahora y usted ve ahora, pastores y pastoras. Evangelista, maestro, ovejas, en amistad con el mundo. ¿Y cómo usted sabe que están en amistad con el mundo? La forma en que visten, la forma en que hablan, la forma en que actúan, la forma en que se desarrollan, no es otra cosa que amistad con el mundo. ¿Por qué? Porque, escucha, ¿por qué? Porque, porque el pecado los ha engañado. ¿Con qué los engañó? Con el Evangelio. Pero ¿cómo es posible que el pecado los haya engañado con el Evangelio? Los engañó con el Evangelio. Por gracia soy salvo por gracias soy salvo olvídate de regar con la carne porque tú no eres salvo por lo que tú hagas eres salvo por lo que hizo Jesús entonces la carne repito entonces la carne se agarró del Evangelio para engañar al cuerpo de Cristo con el Evangelio oiga no se olvide que trató de engañar a Jesús cuando Jesús escuchó lo que dijo, lo que salió por su boca, pero ¿cómo va a salir por la boca? ¿Cómo va a salir por la boca de Jesús una cosa como esa? Cancela el plan de salvación. Y Jesús, y Jesús, y Jesús, y Jesús, Jesús lo reconoció. No se haga mi voluntad. ¿La voluntad de quién? De Jesús Carmen. Y Jesús carne es donde estaba la herencia de pecado. ¿Me está oyendo, hermano? ¡Amén! Sino la tuya. Que se haga tu voluntad. Escucha, por favor. ¿A quién le dieron esa clasecita? A Pedro. Repito, a Pedro. Volvemos a Mateo. Mateo 26 después de haberle dado esa clasecita a Pedro y tomando a Pedro empezó a entristecerse y angustiarse en gran manera Pedro nunca lo había, había visto a Jesús en esa condición dice el verso 69 estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada, escúchame esto es unas horas después de la clase que Jesús le dio de lo que es el poder del pecado Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo tú también estabas con Jesús el Galileo tú también estabas en Jesús con Jesús el Galileo, más él, Pedro, más él, Pedro, negó delante de todo, diciendo, no sé lo que dice, ¿de dónde le viene eso a Pedro? ¿De dónde le viene eso a Pedro? ¿De dónde le vino a Jesús? De donde le vino a Jesús Pasa de mí esta copa Oiga bien ahora Mas él negó delante de todos Diciendo no sé lo que dice 71 saliendo él A la puerta lo vio otra Y le dijo a los que estaban allí También este estaba Con Jesús el Nazareno Pero él negó otra vez Con juramento No conozco al hombre ¿Cuántas veces intentó el pecado de Jesús de actuar en Jesús? Tres veces. ¿Y cuántas veces está actuando ahora con Pedro? Verso 70 más Él negó delante de todo, no sé lo que dice. Verso 71, saliendo él a la puerta lo vio otra y dijo que lo que estaban allí también estaba este con Jesús el Nazareno Pero él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre Dos, un poco después acercándose los que estaban por allí, dijeron a Pedro Verdaderamente tú también eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre Entonces él comenzó a maldecir ¿De dónde sale eso en Pedro? O sea, yo estoy preparando la iglesia. Hermano, yo estoy preparando a la iglesia. Porque está el testimonio de Jesús, está el testimonio de Pedro, está el testimonio de Pablo. Pero ahora viene el testimonio de la esposa del Cordero. Y nosotros tenemos que entender, hermanos míos que vamos a pelear la última gran batalla repito vamos a pelear la última gran batalla y esa última gran batalla no es contra el diablo es contra Julio Riva bajo la unción del pecado Pedro, repito, Pedro, repito, Pedro, cuando, cuando, cuando hizo lo que hizo que tres veces lo negó, y no solo lo negó, 74 dice, entonces comenzó a maldecir un apóstol. O sea, que O sea, ¿Qué poder tiene el pecado en el ser humano? Trato, trató, trató, trató, trató, trató, trató De confundir a Jesús Oiga No trató, confundió a Pedro o sea, ¿Qué es el pecado entonces hermano? Repito, ¿qué es el pecado entonces? Nosotros tenemos que tener los pantalones y las falditas bien puestas. Porque vamos a entrar en una dimensión. Vamos a entrar en una dimensión nunca existida. Ahora vamos a ver con toda claridad cómo ese enemigo que está contigo que estuvo con Jesús que estuvo con Pedro que estuvo con Pablo y que está con todo ser humano escúchame por favor escúchame por favor pero ese enemigo no se activa hasta que no se descubre cuando yo empiezo a descubrir por el Evangelio Qué parte de mi vida todavía está honrando el pecado en mi vida? Como hablo, como actúo, cómo pienso, qué hago, qué no hago. O sea, ahora yo tengo que empezar a evaluar. Repito, ahora yo tengo que empezar a evaluar mi condición para que mi condición no sea dominada, controlada por el pecado. Escúcheme. Romano. Capítulo 6 de Romano. capítulo 6 de Romano llegó ¿Qué pues diremos perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde como si la gracia fuera a acabar con el pecado Respuesta en ninguna manera. En ninguna manera. ¿Para qué es la gracia? ¿Para qué es la gracia? ¿Para qué es la gracia? Para los que no se han enfrentado el pecado. Por gracia soy salvo. Te regalan la salvación. Simplemente porque reconociste que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, que es el mediador entre Dios y los hombres. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte. Oiga, ahora, porque somos sepultados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 fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más. A fin de que no sirvamos más. Porque el que ha muerto ha sido justificado de Él. Ya usted murió. Le ha dado muerte a las obras de la carne. Le ha dado muerte a las obras de la carne entonces el pecado está vivo oiga, oiga porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado y si morimos con Cristo creemos que también viviremos con él sabiendo que Cristo habiendo resucitado de los muertos ya no muere la muerte no se enseñorea más de él, escuche por favor porque en cuanto murió al pecado murió una vez por todas más en cuanto vive para Dios vive Así también vosotros consideráis muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. 12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Entonces, ¿quién es el pecado? No sé, ¿quién rayo es el pecado? O sea, ¿quién, ¿quién es el que vive dentro de mí? Nosotros tenemos que entender con toda claridad Ahora vamos a enfrentarnos Yo me voy a enfrentar a Julio Riva Repito, yo me voy a enfrentar a Julio Riva Contaminado con el pecado y yo Julio Giva voy a luchar para que Julio Giva contaminado con el pecado se descontamine porque Escuche, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal de modo que lo obedezcáis Jesús trató de gobernar a Jesús trató de gobernar pero Jesús rápido reaccionó no, no, no, no se haga mi voluntad trató de gobernar a Pedro y lo dominó trató de gobernar a Pablo y lo gobernó porque Pablo dijo hago, hago, hago lo que no quiero trató de gobernar a Jesús y no pudo porque Jesús se agarró no haga, voluntad, no haga mi voluntad no haga mi voluntad no haga mi voluntad no haga mi voluntad no haga mi voluntad de qué tiene que agajarse la esposa del cordero de lo que se agajó Jesús este es el momento histórico amado mío escúcheme por favor no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal de modo que lo obedezcáis entonces el pecado nos va a dar órdenes. Entonces el pecado me va a incitar al odio, al celo, a la envidia, a la contienda, a la murmuración. Y todo eso, todo eso decimos odio, celo, envidia. Pero todo eso es pecado. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Si nos presentamos vosotros mismos a Dios como vivo, de entre los muertos y vuestros miembros, a Dios como instrumento de justicia, porque el pecado no se enseñoreará. ¿De quién? ¿Quién es nosotros? ¿Quién es vosotros? El cuerpo de Cristo. Pero hay un problema. Repito, pero hay un problema. ¿Cuál? Que un montón de gente en el cuerpo de Cristo le gusta el pecado. y al que le gusta el pecado, ni Dios puede hacer nada repito, al que le gusta el pecado, ni Dios puede hacer nada entonces escúcheme, escúcheme pone Dios al cuerpo de Cristo en este momento para ser levantado vivo entre la espada y la pared Decídete. o te enfrentas al pecado o te enfrentas a la condenación ¿Por qué? ¿Por qué? Porque los planes con los vivos es constituirlo en esposa del cordero. Y para ser esposa del cordero, amado mío, y para ser esposa del cordero, es imposible que el cordero se case con nadie que no se haya armado del mismo pensamiento que el sermón. No va a permitir que el pecado gobierne su vida repito no va a permitir que el pecado gobierne su vida porque escúchame el, el pecado tiene poder pero más poder tiene Dios me está oyendo el pecado tiene, pero más poder tiene Dios y todo el que se agaja de Dios le da poder contra el pecado llegó el momento histórico donde nosotros tenemos que entender porque el pecado no se enseñoreará de vosotros no fue lo que le dijeron a Caín repito no fue lo que le dijeron a Caín el pecado está a la puerta para todo esto tú te enseñorearás de él, tú te enseñorearás de él y ahora el pecado está a la puerta a la puerta, a la puerta del cuerpo de Cristo y a ver quién en el cuerpo de Cristo responde a los planes, a los deleites, a los a los deseos del pecado. Entonces, escúchame. Yo no puedo seguir mi mente debilitada. Yo tengo que fortalecer mi mente en lo que dice el evangelio, que el pecado no se enseñoreará de mí. Que yo soy el señor del pecado y el pecado me tiene que obedecer, no yo obedecer al pecado o sea esto no se enseña por ningún lado esto no se quiere traer en ninguna revelación, pero naturalmente el pueblo no tiene alternativa repito o entendemos que la salvación que está reservada se va a producir por mi obediencia la salvación que tengo es por la obediencia de otro pero la salvación que está reservada es por mi obediencia porque el pecado no se enseñará de vosotros pues no está bajo la ley sino bajo la gracia ¿Qué pues diremos? Pecaremos porque no estamos bajo la ley Sino bajo la gracia ¿Qué dice? ¡En ninguna manera! No sabéis que si os sometéis A alguien como esclavo Para obedecerle Sois esclavo de aquel A quien obedecéis Sea del pecado para muerte O sea, el pecado me quiere El pecado me quiere mandar a mí El pecado quiere que yo sea Esclavo de él el pecado quiere que yo sí señor diga usted yo me dejo no mi hermano no no mi hermano no nosotros no somos esclavos de nadie de nadie y nadie es nadie oiga oiga no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle sois esclavo de aquel a quien obedezcáis sea del pecado para muerte o sea, de la obediencia para la justicia. Tú escoges. ¿Te sometes al pecado? ¿O te sometes a la obediencia? Tú escoges. Repito, tú escoges. Escúchame, por favor. Porque hay dos. Hay dos que te están dando órdenes. Uno, el pecado. Dos, el Evangelio. Y tú escoges a quién te va a someter: si al pecado o al evangelio. El destino tú lo sabes. Te sometiste al pecado, vete a disfrutar de las obras del pecado, la muerte y la condenación. Te sometiste al evangelio, vete a disfrutar de las bendiciones del evangelio al trono de Dios como esposa del Cordero. Oiga, oiga, oiga no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedezcáis sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia pero gracias a Dios que aunque eras esclavo del pecado eras esclavo del pecado eras esclavo del pecado yo no puedo decir eso yo tengo que decir soy esclavo del pecado porque no sabía porque no sabía que yo soy el eh, eh, eh, el amo del pecado no es, no, es que, no, no, es que, no es que yo sea esclavo del pecado no, y que el pecado es el amo no, el amo soy yo y el que obedece es el pecado el amo soy yo y el que obedece es el pecado ¿lo entiende hermano? oiga, oiga no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle sois esclavo de aquel a quien obedezcáis sea del pecado para la muerte o sea de la obediencia para la justicia yo prefiero obedecer la justicia pero el pecado no me tiene que controlar a mí dominar a mí el pecado trató de controlar a Jesús Jesús lo contrajetó no se haga mi voluntad no se haga mi voluntad y tú vas a estar en esa misma posición repito tú vas a estar en esa misma posición ¿por qué? porque la posición la posición que va a salir por tu boca salió por la boca de Pedro salió por la boca de Pablo y, tú, y están diciendo tú tienes que entender que ellos ellos ellos se dejaron dominar controlar por el pecado pero no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal de modo que lo obedezcáis yo estoy preparando esta iglesia y me estoy preparando yo yo estoy preparando a esta iglesia y me estoy preparando yo ¿para qué? para enfrentarnos ¿para enfrentarnos a qué? al pecado repito al pecado porque yo no voy a enfrentarme al diablo porque ya el diablo se enfrentó a Jesús pero no quitó no quitaron la misión de que yo tengo que enfrentarme al pecado si quiero irme vivo con el día del arrebatamiento. y si quiero constituirme en esposa del Cordero, yo tengo que armarme del mismo pensamiento que salmó Jesús, que cuando el pecado me visita no se haga mi voluntad porque posiblemente hay acciones actitudes, porque hago lo que no quiero hago lo que no, lo que no lo que no quiero, lo que no quiero lo, no quiero, lo, no quiero, lo hago lo que no, lo que no oiga, lo que no, lo que no quiero pero eso tiene que estar claro con Dios hablo como humano por vuestra humana debilidad así como para la iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando eras esclavo del pecado, eras libre de la justicia. Pero qué fruto tenéis de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis. Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que has sido libertado del pecado y hecho siervo de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna de pie yo estoy pretendiendo ser pastor de ovejas de ovejas que van a ser libertadas del poder del pecado pero para yo ser pastor de ovejas que han sido libertadas del poder del pecado el primero que tengo que ser libertado del pecado soy yo Y el primero que tiene que formarse la mente y el corazón del Evangelio soy yo. Y el primero que tiene que ponerse la coraza del Evangelio soy yo. Y delante de ustedes yo testifico, a mí me gusta esa idea. Yo quiero esa idea. Yo quiero que Dios encuentre en lado un pastor que está de acuerdo con su voluntad y no con la voluntad del pecado oremos Padre bueno que estás en los cielos santificado sea tu nombre venga a tu reino pero antes aquí estoy en el cuerpo de Cristo sobre la paz de la tierra Padre mío estoy viendo Estoy oyendo Y estoy entendiendo ¿Cuál es tu plan Para este momento Histórico Que nos ha tocado Vivir Estoy de acuerdo Contigo El mal El pecado Que está en mí, Me está oyendo Me está oyendo Me está oyendo, me está oyendo. Y que me escuche y que me oiga Que me estoy En esta noche Comprometiendo Con tu voluntad Con tu plan Con tu propósito Que tienes Para con mi vida Subirme A la estatura Del varón Perfecto Y el varón perfecto Es perfecto Porque salió Victorioso contra la lucha contra la Del pecado del y, yo y yo también Voy a salir, voy a salir Victorioso victorio. Contra la lucha contra la Del pecado, del el pecado. El Voy A subir la A la estatura Del varón, varón. Perfecto. Perfecto Porque así, Porque así Tú lo tienes, lo tienes En tu mente Y en tu corazón Y anhelo Y, anhelo y deseo que tu voluntad reine conmigo Vamos A subir a la estatura Del varón Aquí tienes Una iglesia Aquí tienes Una iglesia comprometida Con el Evangelio Como está Escrito Adelante con tu plan Con tu voluntad Y no nos sueltes hasta que no nos haya subido a la estatura del varón perfecto, lo quiero lo anhelo y lo deseo en el nombre de Jesús amén Dios te bendiga, Dios te guarde te estoy enseñando y ilustrando a través del evangelio que tú tienes urgentemente que buscar un pastor y una iglesia que te enseñen el Evangelio del arrebatamiento para los vivos este es el momento histórico que tú estás en el cuerpo de Cristo pero estás entre la vida y la muerte, entre la salvación y la condenación, entre arrebatamiento y vómito, por favor busca una iglesia y un pastor que te ayuden a entender a buscar el plan de Dios para este momento histórico que nos ha tocado vivir busca una iglesia aquí tenemos eh, aquí tenemos bancas suficientes para recibir un buen grupo que tenga deseo de crecer espiritualmente y prepararse para ser levantado vivo Dios te bendiga Dios te guarde nos vemos el próximo jueves aquí directamente en la iglesia de la roca para continuar la enseñanza muchos procurarán entrar pero no podrán. esperamos que tú puedas entender lo que hemos hablado y escape por tu vida, Dios te bendiga Dios te guarde, nos vemos el próximo jueves, aquí en la iglesia La Roca, si tienes la posibilidad de hacer una cartita para testificar lo que el Espíritu Santo está haciendo contigo a través de estas ministraciones te lo vamos a agradecer Acuérdate que es, la cartita es a nombre de Momentos Proféticos, apartado 11, Utuado, Puerto Rico, 00641, 00641 Utuado, Puerto Rico. Y recuerda que si Dios pone en tu corazón ayudarnos económicamente, lo necesitamos para poder cumplir con todo el compromiso económico que tenemos con las plataformas que están transmitiendo el cheque o el giro, hazlo a nombre de Momentos Proféticos apartado 11 mutuado Puerto Rico 00641 Dios te bendiga Padre gracias por tu amor gracias por tu misericordia ahí está ese pueblo en los hogares salva a los perdidos sana a los enfermos, reconcilia a los apartados, pero sobre todo abre los ojos de su entendimiento para que puedan escapar de las terribles cosas que vienen de camino En el nombre de Jesús lo pongo en tu mano y a ti te daré toda la gloria cuando pongas en vergüenza todo poder del pecado en sus vidas. En Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. Nos vemos el próximo jueves aquí en la Iglesia La Roca.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 aire que fueron contaminados. ¡Gloria al Padre! ¡Gloria al Hijo! ¡Gloria al Espíritu Santo!